bienvenidos y bienvenidas de nuevo hoy vamos a hacer los noodles pero antes de ello vamos a hacer un fondo infinito para que cuando estemos en el modo render podamos ver los materiales de una forma mejor venimos a la vista frontal y añadimos un plano el plano si lo vemos desde la vista frontal no lo vamos a ver así que si queréis os podéis mover un poco y consiste en escalarlo bastante lo escalamos y ahora sí desde la vista frontal venimos a la vista número 1 del teclado numérico GZ, movemos el plano hasta la base del cuenco, si queréis os podéis acercar más para tener más precisión y que se quede bien pegadito. Y ahora eh, con el plano seleccionado entramos en modo edición, seleccionamos este eje de aquí, esta arista, extruimos en el eje Z, tecla EZ y subimos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a seleccionar esta arista de nuevo y vamos a hacer un bebel, para ello control B y metemos unos cortes con la rueda del ratón confirmamos venimos a modo objeto de nuevo clic derecho shader smooth y ya tenemos un fondo infinito de tal forma que si metemos la cámara pues vamos a tener un plano que bueno en cámara queda mejor si venimos ahora a modo render como veis los reflejos del plano ya funcionan mejor en el caldo si quito el caldo mirad veis el caldo se queda completamente oscuro pero si volvemos a hacer aparecer el plano ya tenemos más textura, vaya, es para que se vea mejor cada vez que trabajamos en modo render y a este plano le podemos meter un color como siempre, entramos en materiales un nuevo material y con un colorcito que acompaña la escena, algo así estamos poniendo muchos blancos vamos a dejarlo así por ejemplo en rosita y ya tenemos la escena preparada para empezar a trabajar con los noodles para trabajar con los noodles necesitamos de nuevo entrar en una curva, igual que hicimos igual que hicimos el, la espiral del Naruto con, con las curvas vamos a hacer lo mismo con los noodles, así que ya sabemos que tenemos que activar si no te has visto ese vídeo activa este addon add curve tools, add curve extra objects y cerramos y ahora lo que hay que hacer es añadir una curva entramos en modo curva y tenemos que introducir un path el path se pone en el medio de la escena como habitualmente voy a entrar en modo objeto el path lo tenemos por aquí es muy chiquitín en mi caso porque tengo la escena configurada en milímetros ¿Vale? este es nuestro path, si entramos en modo tenemos cinco vértices estos vértices los podemos mover a nuestro antojo, entonces para darle grosor a nuestro path lo que vamos a hacer es venir a la parte de aquí de la derecha en el simbolito de curvas que es este verde vamos a venir a geometry, si lo tenéis plegado se despliega y en bevel vamos a poner object y con nuestro gotero vamos a venir a este círculo que ya introdujimos en nuestra escena si no tuviéramos ya un círculo en la escena, tendríamos que añadirlo. Para añadir ese círculo, en caso de no tenerlo, simplemente habría que venir a Control A, Curve, y en Curve hay que añadir este círculo, ¿vale? El de debajo de Bezier. Vale, he introducido uno nuevo, ¿vale? Un nuevo círculo que es muy chiquitito, que lo tengo aquí, y voy a cambiar el target. Voy a venir al Path, que es este círculo. Vengo al Path y vamos a cambiar el Bezier Circle por este otro. Vale, ahora como veis lo tenemos mucho más finito. Pero para controlar el diámetro de este noodle, lo que tenemos que hacer es escalar nuestro círculo de aquí. Así que apretamos la S y escalamos hasta tener un grosor adecuado. Yo creo que por ahí vamos bien. Si lo queréis podéis hacerlo más grueso. O sea, eso ya depende de cada uno, del estilo que tenga cada uno. Yo lo voy a dejar más o menos por aquí. Vale, y para rellenar este fideo... Seleccionando nuestro noodle donde hemos dado el bevel hay que poner Fill Caps y aquí se nos rellena automáticamente. Muy bien, pues para trabajar con curvas es exactamente igual que hicimos con el Naruto. Posicionamos nuestro noodle y yo creo que desde la vista frontal vamos a añadirle una especie de ondulación. Entonces cojo este vértice de aquí y con la tecla G me lo muevo en Z. Vamos a activar el modo rayos X para ver cómo se convea lo movemos hacia abajo, este lo podemos mover hacia arriba, por ejemplo, quizá no tanto, un movimiento más sutil. Vale, yo creo que para empezar esta forma nos puede ir valiendo. Entonces es muy sencillo, simplemente bajamos nuestro noodle a su sitio dentro del caldo, lo posicionamos para que medio flote, medio no, de hecho yo creo que lo voy a rotar 180 grados para que flote más por esta zona de aquí. ¿Vale? Para que sobresalga por aquí. Vale, y cuando lo tengamos bien, pues seleccionamos el, el noodle y duplicamos Shift D y movemos al lado. Shift D, movemos al lado, Shift y duplicamos bastantes veces. Cuando vemos que ya se nos empieza a salir o que están tomando una forma un poco extraña, pues podemos ir reubicando. Seleccionamos cada uno. Vale, podemos trabajar también desde modo objeto, si en modo render nos cuesta un poco más. Vale, reubicamos y como veis algunos se nos están saliendo entonces lo que podemos hacer es una selección múltiple de todos los que se nos están saliendo que son todos en realidad vamos a ir seleccionando apretando el botón shift y ahora entramos en modo edición y podemos seleccionar todos estos vértices que son los que se nos están saliendo y con la tecla G moverlos en X para que se metan dentro del plato luego podríamos seleccionar estos moverlos un poco y de esta manera vamos dándole forma a las curvas. Este trabajo es simplemente así, todo el rato. O sea, tendríamos que ir acomodando uno a uno todos los noodles o incluso ahora que tenemos un buen paquete de noodles hecho podemos seleccionarlos todos, duplicarlos todos, venir en Y, podemos hacer exactamente la misma operación que hemos hecho antes, mover, movemos los vértices que nos interesan, los acomodamos, también podemos hacerlo desde la vista frontal, podemos ir moviendo, también podemos moverlos del centro. Es decir, que esto consiste en, en ir moviendo poco a poco e ir poniendo nuestro plato lleno de fideos. Darle un poco de aleatoriedad también, ¿vale? Lo rotamos y básicamente pues es ir trabajando en esto. Entonces, vamos a darle un material a nuestro fideo y para ello vamos a venir a materiales como habitualmente y yo le voy a poner un tono amarillento. Un tono amarillento, algo así. Y le voy a bajar el roughness para que brille un poco porque está mojado, entonces los fideos brillan. Aquí sí si se ve se ve el brillo. Vale, muy bien. Pues ahora para hacer una forma parecida a la que tengo en el ramen puesto, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, estos tres o estos cuatro fideos vamos a entrar en modo edición vamos a seleccionar estos vértices y vamos a elevarlos y seleccionamos estos vértices y nos los movemos un poquito y estos otros vértices también los podemos mover desde la vista lateral tenemos que acomodarlos también para que tengan una forma más o menos natural como si los estuvieran agarrando unos palillos y consiste básicamente en esto en ir posicionando los vértices hasta mantener una forma que nos guste luego por ejemplo si subimos este vértice como veis esto funciona como una tensión de goma elástica entonces, si subimos este, tendríamos que bajar tendríamos que bajar el otro para darles distintas longitudes. Pero bueno, es ir jugando, es ir jugando con, con estas cosas. Entonces ya aquí podríamos poner, por ejemplo, los palillos para darle algo parecido a la escena que teníamos antes. Para copiar a todos los fideos el color que le hemos dado al fideo del ramen, si os fijáis, aquí se nos han generado un montón de NURBS path ¿vale? Todos estos NURBS son fideos. Si queréis, seleccion seleccionáis el primero y vais hasta el último y apretando Shift se nos seleccionan todos. Ahora lo único que tendríamos que hacer es buscar nuestro noodle que ya está coloreado, pinchar hasta que se quede naranja más claro, si os fijáis ya está nuestro fideo con el naranja más claro y vamos a venir a Object, Transfer Data, Link, Transfer Data... Link materials, le damos a link materials y ahora cuando venimos a modo render, todos nuestros fideos ya están de color amarillo. Así que bueno, esto ha sido la manera que, hago, que tengo yo de hacer los noodles, han quedado un poco desorganizados, pero bueno, tampoco quería ponerme aquí a hacer un vídeo larguísimo, pero acomodadlos a vuestro gusto. Y luego también tener en cuenta que no hace falta ser ultra perfeccionista si por ejemplo, quiero decir, si el render lo vas a enseñar, desde esta perspectiva pues tampoco hay que centrarse mucho en lo que hay aquí abajo de acuerdo o sea ya eso cada uno que, que se organice la escena como como vea pero vamos que si sois muy perfeccionistas podéis ir moviendo vértice a vértice ir copiando la escena como más os guste, ¿de acuerdo? Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y el siguiente seguiremos poniendo algunos ingredientes. Yo voy a poner ingredientes hasta que, hasta que me aburra o hasta que no me quepan más en el plato, pero bueno, que un ramen puede tener millones de, de ingredientes diferentes, ¿de acuerdo? Así que ya con lo que vais sabiendo vosotros, podéis ir añadiendo cualquier ingrediente que se os ocurra, ir buscando la forma de hacerlo, hemos visto cómo hacer una seta o cómo hacer un huevo, pues ir copiando las técnicas, por ejemplo, la técnica que utilicé para hacer el Naruto serviría para hacer las rodajas de panceta circulares tan típicas que tienen los ramen de tonkatsu. Entonces, si queréis intentar hacerlo por vuestra cuenta sin que suba yo el vídeo, sería un ejercicio muy interesante para que os vayáis familiarizando con las herramientas de Blender. Y ya está, esto es todo por ahí. Muchas gracias por verlo de nuevo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.